Ada River nos encantó, pero ya era hora de seguir al próximo destino. Nuestro gran compañero de viaje, Google, nos chivó que en Wilsons National Park había unas playas con rocas redondeadas de color naranja. Así que no lo pensamos dos veces y ahí fuimos.